por todo este mundo están diciendo que este es el último año en que será el fin del mundo, el fin de los tiempos que Dios ha escrito en el reino de los cielos. Pero habla y tienes que todo es mentira y engaño de los materialistas, y de los que no creen en el Espíritu santo y en la Santísima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 yo en nombre de Dios nunca lo he hecho.